Bueno, pues hoy queremos presentaros otra herramienta para emitir en directo. Hasta ahora habíamos trabajado y Logan era especialista en ello, del Stream, no sé, Streamlabs o el OBS Studio. En este caso vamos a presentaros otra herramienta que eh, depende de Twitch. En este caso es Twitch Studio Beta. Eh, solo es de Twitch. Solo nos va a permitir emitir en Twitch, pero lo va a hacer de una forma muy, muy sencilla, con todas las configuraciones, y con ciertas cosas en pantalla que nos pueden ser muy interesantes de ver. Entonces, empecemos a ver lo que tenemos. En la parte de arriba, bueno, tenemos lógicamente las distintas opciones. Y luego tenemos aquí, en la pantalla principal compartida, vamos a ver qué es lo que estamos compartiendo, es decir, qué es, cuál va a ser nuestra fuente de captura. Está aquí encima, bueno, como veis, tenía aquí capturada otra cosa, OBS. Voy a abrir Stadia para que veamos cómo se captura Stadia. Tenemos la opción aquí de capturar ventanas similares, es decir, a buscar alguna ventana que tenga el nombre parecido, capt si queremos que capture el cursor del ratón, que es lo que estamos viendo ahora mismo, el cursor del ratón, y captura de compatibilidad. Por alguna razón, cuando yo capturo la ventana de Stadia, si no le pongo la captura de compatibilidad, no me muestra Estadia. Bueno, pues es lo que hay. Podemos también que comparte automáticamente cualquier aplicación que ocupe toda la pantalla. Esto es una opción para que cuando yo, por ejemplo, estoy en Stadia y le doy a ejecutar el juego, que se me pasa pantalla completa, me lo muestre, pero no siempre funciona y por eso recomiendo esto, y captura de compatibilidad. Y abajo, bueno, pues captura pantalla completa, ¿eh? monitor 1, monitor 2 en este caso, yo tengo dos monitores. Siempre que le demos a siguiente nos va a ir a información de la transmisión que ahora os voy a explicar cómo hacerlo desde otro sitio. Y como veis ya me está capturando en este caso la ventana de Stadia. Bien, aquí a la izquierda tenemos diseños de la transmisión. Puedo tener... Otros diseños, eh, pues, por ejemplo, cuando estoy ahí esperando, lo que sea. Todo esto es configurable. ¿eh? Conversaciones, pues, bueno, aquí puedo tener distintas eh, fuentes de distintas cámaras web, que ahora vemos cómo trabajar con la cámara web, y puedo añadir diseños. Bien, todos estos diseños puedo duplicarlos, eliminarlos o editarlos. Vamos a darle, por ejemplo, aquí a Editar. ¿Vale? Y este que he llamado Diseño, pues, puedo ir añadiéndole capas. ¿Vale? ¿Qué son estas capas? Pues las distintas fuentes que puedo poner dentro de mi emisión. Puedo coger la pantalla compartida, puedo... Eh, bueno, veis que aquí a la derecha os lo va explicando, es decir, yo os voy a dar una explicación y aquí lo va explicando. Vale. Esta de pantalla principal compartida puedo tenerla en varios diseños, es decir, no hace falta que configure en cada uno de ellos, eh, por ejemplo, la ventana del juego. Imaginaros que yo quiero hacer una ventana en la que el juego lo tengo en pantalla completa... Otra ventana en la que el juego lo tengo en, en una pantalla más pequeña Porque tengo el chat más grande o lo que sea Bueno, en pantalla principal compartida eh, Yo puedo tenerlo en todas las escenas Y no tengo que ir a cada una de ellas A configurar la nueva fuente Con esto me sirve Cámara web, lógicamente es mi cámara web Y bueno, vamos a ir poniendo cosas Por ejemplo, si yo pongo la cámara web Veis que me sale aquí el recuadro De dónde la quiero colocar ¿Vale? Pues por ejemplo ahí Ahora no veis nada porque la tengo oculta Y aquí a la derecha Tenéis todas las opciones. Si queréis reflejar la cámara, si queréis que el espacio de la cámara, bueno, la voy a poner. ¿Vale? Ahí me veis. Pues podéis jugar a muchas cosas. Si queréis que se ajuste la ventana, veis que se ha ajustado, estirarlo a vuestro tamaño de ventana. vale Vosotros podéis jugar con el tamaño de ventana que queráis. Y podéis hacer que lo que esté dentro se ajuste, se rellene o, ¿lo veis? Bien tamaño se lo podéis poner a mano, cuál es el dispositivo de entrada, si se desactiva cuando esté oculto, esto quita recursos, es decir, si yo muteo la cámara, pues lo que hace no es solo quitarla de mi pantalla, sino también que la desactiva del sistema, ¿Qué ocurre cuando le vuelvo a dar, te da un poquito más en arrancar, pero bueno, si se optimiza automáticamente, bueno, está tal, y eh, bordes, vale, puedo ponerle un borde, veis que ahora se ha puesto morado, y si le doy a editar bordes, pues tengo las opciones de color, cuánto de transparente quiero que sea el borde, qué tamaño quiero que tenga y cuánto de redondo quiero que sea. Vale. Croma, si estoy trabajando con un croma trasero, pues puedo editar el color del croma. Vale, Buscáis el fondo, la detección automática, esto consume bastantes recursos. Y filtro de color, pues eh, si queremos ponerle sepias o blancos y negros y esas cosas. Vale. Esto todo va, repito, a consumir recursos. ¿Veis? Este es, es como para Noel. Vale. ¿Qué más puentes tenemos? Voy a quitar la, la cámara. ¿Qué más puentes tenemos? Pues tenemos las alertas de Twitch. Vale. Vemos que las cargamos aquí. Nos está cargando las opciones. Y cuando quiera cargarlas, pues nos las carga. ¿Qué son las alertas de Twitch? Si alguien se ha suscrito. Si alguien... Eh, nos ha donado dinero, etcétera, etcétera. ¿Veis? Que aquí nos deja simular cada una de las... Y cada una de estas alertas también podemos ponerle un sonido, y un color y una... Un, si la persona no tiene avatar, pues lo podemos poner. Alertas de Twitch. Voy a pasar un poco rápido por las opciones porque si no, al final se va a hacer muy, muy largo. Y lo mismo. Podéis poner aquí distintas opciones de, de cuadro, de los bordes, etcétera. Seguimos una imagen, si queremos tener una imagen en formato PNG o GIF como parte de la capa, si queremos poner una fuente del navegador, ¿vale? Una página web o lo que sea, si queremos poner un vídeo, por ejemplo, algo que esté corriendo, un texto, un color sólido y quizás esto os interese la ventana de chat, ¿vale? En ventana de chat, que lo mismo, la podéis configurar donde queráis, vale, ahora lo vemos en otro diseño, más optimizado, pero bueno, quería poneros esta para que para que lo eh, La ventana de, touch, de chat, perdón, pues lo mismo. Podéis configurar cómo queréis que sea el tema de la ventana, si claro, si oscuro, si desde qué lado queréis que entren en las transiciones, ¿vale? Fijaros, voy a añadir un mensaje de prueba y veis que ha entrado del lado izquierdo al lado derecho. Si quiero que entre de derecha, pues derecha, a izquierda. Si quiero que entre de arriba, abajo, me veis que va entrando arriba, abajo, de abajo, arriba. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo queréis que se eliminen los mensajes y queréis que se queden todo el rato o que se vayan eliminando? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que mejor podéis hacer es eh, cacharrear con ello porque es lo más cómodo. Lo de cuenta atrás está muy curioso también. Porque Ponéis el tiempo y empieza la cuenta. Podéis haceros, por ejemplo, una ventana en que haya una cuenta atrás y automáticamente cambiéis a la segunda ventana. Vale, vamos a ver una fuente que ya está diseñada para que veamos cómo está. Vale, ¿Veis que ya está mi cámara de abajo? Veis que estoy capturando en la ventana de Stadia y tengo, por ejemplo, la ventana de chat, la tengo oculta porque le he quitado los bordes y la tengo puesta aquí debajo. ¿vale? Si fueran saliendo mensajes de chat, pues como veis, van saliendo ahí. Van a ocupar como mucho el espacio que tengáis y yo tengo puesto que se eliminen después de 10 segundos cada mensaje. Las alertas, como veis, las tengo aquí arriba. Lo mismo, no les he puesto ningún borde, por tanto no me están ocupando nada. ¿Cuándo me llega una alerta? Pues me sale de las maneras que yo lo tenga configurado. Cámara web, como veis, me tenéis aquí abajo, la captura del juego. Fondo de escritorio, ¿qué es el fondo de escritorio? Pues sería cuando, por alguna razón, mi juego no se puede capturar. Si no está la pantalla, pues, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Que se quedaría el fondo que hay detrás. ¿Y color del fondo? Bueno, pues, otro color. Si no tuviera fondo de escritorio, si no tuviera la captura del juego pues un color sólido, que sirve también para que montéis una capa encima de otra y podéis hacer marcos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es respecto a las opciones de configuración. Como veis, son muy sencillas, no me deja hacer grandes, eh, grandes cuestiones, ni tampoco tiene transiciones, veis que cambia de golpe, ahora vemos si se puede cambiar eso, pero bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Opciones que tenemos debajo? Pues tenemos... Eh, si queremos desactivar todas las cámaras web, pensad que podemos configurar varias fuentes de cámara web. Eso es interesante. Si, por ejemplo, yo quiero hacerme un videotutorial en el que me estoy viendo a mí y estoy viendo, por ejemplo, las manos o lo que sea, puedo tener varias fuentes de cámara web. En la mesa de mezclas voy a ver qué fuentes de audio tengo y qué volumen le doy a cada uno. Además, puedo seleccionar cómo es mi fuente de audio. Eh, y puedo también... Estoy viendo el tiempo, sí, no Puedo seleccionar cómo quiero que trabaje, por ejemplo, si quiero que mi micrófono sea mono, si no, si quiero meterle un compresor, todo esto, repito, que eh, va a tener repercusión en el recurso de, en el uso de recursos del sistema. Micrófono y la fuente de audio, pues, por ejemplo, del juego. Ahora vemos las opciones de aquí debajo, vamos a la parte derecha, tenemos mis opciones de perfil, que esto en algunos momentos nos va a rebotar a la página de Twitch y aquí tenemos... Las fuentes de actividades, que es lo que está ocurriendo, ¿vale? Si alguien me ha seguido, si me ha hecho una RAID, parecidas a las notificaciones que tenemos aquí, pero aquí ordenado. Y la fuente de chat, ¿vale? Esto es muy interesante porque a veces algunos los lo mencionabais, que cuando hacíais un stream no podéis ver el chat, no en lo que sería la, en la pantalla principal, que puede interesaros verlo o no, sino en, la, en, en una aplicación independiente, ¿vale? Lo que está aquí en el medio es lo que estoy emitiendo, lo que está a la derecha y a la izquierda, no. ¿Vale? Y podéis interactuar directamente con el chat. Aquí abajo tenéis configuraciones del programa, que ahora os cuento una de ellas, muy interesante, y las, si estáis conectados al stream y qué es lo que está ocupando. ¿Vale? Esto también es muy interesante. Bien, vamos por último, a por último antes de pasar a las opciones y terminar con el vídeo, a la parte que tenemos arriba y la que tenemos abajo. Arriba, que yo le estoy dando aquí, probando a emitir, Farming Simulator, podemos configurar todo nuestro stream. Es decir, el, el título, qué queremos que le diga a la gente que estamos, que ha iniciado el directo. Y aquí es donde pongo el juego que estoy jugando, etiquetas diferentes y el idioma de la transmisión. Como veis, muy, muy, muy sencillo, pero hay que me lo va a hacer directamente. Y aquí abajo tenemos o bien grabar vídeo o iniciar la transmisión. Si yo inicio la transmisión, empezaría directamente mi estudio. Mi estudio, perdón. <ríe> mi, mi emisión. Y aquí en editar diseño, eh, pues lo que hemos visto antes de editar los diseños. Bien. Por último, repito que estoy yendo muy rápido porque quiero pasar muy por encima de las opciones para que seáis vosotros quienes que con ellas y este vídeo os haga demasiado largo. ¿Vale? Aquí en las opciones del chat, pues, lo veis vosotros. Si tenéis dudas, no lo consultáis. <risa> y en configuración, lo que quería destacaros es que cuando yo le doy aquí a transmisión, hay una cosa que se llama ajuste inteligente. ¿Qué hace el ajuste inteligente? Se pone a probar modos de emisión en mi ordenador, mira mi conexión de internet, cuánto ancho de banda tengo disponible mira qué recursos de hardware tengo, cuánto me ocupan, y el propio programa hace simulaciones de emisión para ver cuál sería la opción más óptima para poder emitir, según el hardware que tengo y según mi conexión. ¿Qué va a ocurrir? Si alguien está usando mi conexión a internet, porque tengo más dispositivos o tengo más gente en casa, o yo en el ordenador estoy teniendo otras aplicaciones en segundo plano, a veces los ajustes que me van a optimizar... Eh, están por debajo de lo que realmente puedo hacer Así que yo os recomiendo que si normalmente cuando streameáis Solo tenéis abierto vuestra ventana de, de streaming Y vuestro juego Hagáis lo mismo cuando queráis aquí a, um, Coger estos ajustes uh, eh, Aún así Y es muy interesante Hay unos ajustes ya predefinidos De tal manera que cuando yo lo cambio Como veis el solo me va a ajustar los FPS Me va a ajustar la velocidad de bits Y el codificador yo, por ejemplo, tenía 720 en 30. Si vuestra eh, hardware lo soporta, la codificación por hardware pues va a liberar recursos del sistema, pero lógicamente que tiene que hacerlo. No os preocupéis porque en el caso de que vosotros seleccionéis la codificación por hardware, cuando vayáis a emitir, si el programa ve que no está disponible porque al final vuestro hardware no puede con ello, porque está ocupado por otro proceso, automáticamente va a cambiar a la codificación por software. Retardo de la transmisión es algo interesante. Si en un momento dado queréis que no sea exactamente en directo, es decir, en este caso vamos a meter 30 segundos de delay respecto a lo, que, a lo que vamos a emitir, puede haber ocasiones en las que sea interesante que exista este pequeño delay. Y aquí en opciones invalidadas son ajustes que en principio no debemos cambiar porque considera el programa que si los cambiamos puede aceptar al rendimiento. Él solo ya lo ha hecho, ya se ha optimizado y, y no debemos cambiarlos. Vale, grabación, si queremos grabar en qué formato, solo nos va a elegir FLV o MP4. En audio, las opciones que teníamos antes, ¿vale? Y en atajos, pues, podemos configurar los cambios de escena, los eh, mutes y demás en, en, con distintos atajos de teclado. No vienen hechos, ¿eh? Por, entonces, recapitulando, tenemos panel de la izquierda, qué es lo que estoy viendo y cómo lo estoy viendo. Panel de la derecha, qué es lo que está ocurriendo en mi Steam. Panel del centro... Todas las opciones del stream, lo que estoy em streameando en este momento, las opciones aquí arriba de qué va mi stream, para configurarlo, las opciones de abajo para iniciar o parar la transmisión. Ajuste de la izquierda, entradas, es decir, fuentes de vídeo, fuentes de audio, sus distintos ajustes, niveles o mutes. Parte de la derecha, en este caso la información de mi streaming, cuánto consumo del procesador estoy teniendo, cuánto consumo de la red, si tengo algunos fotogramas que se han perdido, etcétera, etcétera. Opciones del programa, ¿vale? Y eh, opciones de mi cuenta de, de Twitch. Eso es lo que tiene este programa. Es muy sencillo, tiene menos posibilidades que, por ejemplo, el Streamlabs solo sirve para Twitch, pero en un momento dado es algo muy simple que nos puede ayudar, que no consume excesivos recursos y que, bueno, si mi idea es emitir por Twitch, pues me lo dan todo masticadito aquí. Así que nada, hasta aquí este esta de Academy, Muy rapidito lo hemos hecho, muy comprimido. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que queríamos contaros sobre este Twitch Studio. Beta, por cierto. Ya saldrá. Que no sea beta. Un saludito, chao, chao.